Para entender el SAR, o Índice de Absorción Electromagnética, en inglés, Ulis visitó a los hermanos Samac, que trabajan en limitar la radiación móvil. Seguro que son gemelos. Según ellos, las instrucciones de nuestros teléfonos móviles son curiosas. Nos lo explica Mathieu o oh, Antoine, no estamos seguros. Aquí tenemos algunos manuales de fabricantes de teléfonos móviles. Está claramente escrito que todo usuario debe mantener una cierta distancia entre el dispositivo y su cuerpo. Bien, una distancia de 0,5 a 2 centímetros. Este dice que está a 1,5 centímetros del cuerpo. Así es. Este 1,5 también... Lo sorprendente es que la prueba SAR-corporal, obligatoria para que los fabricantes puedan vender, o sea, cuando el teléfono está contra el cuerpo, se realiza sí. con esa distancia de seguridad de 1,5 centímetros. O de lo contrario, muchos fabricantes superarán la norma... ¿De verdad? ...y no podrán vender su teléfono en el mercado. Entonces, cuando los fabricantes dicen nuestro teléfono móvil emite esta cantidad de radiación, en realidad se basan en pruebas usando un teléfono móvil a dos centímetros del cuerpo. Prácticamente flotando, sí. Prácticamente flotando, aunque lo llevemos siempre en el bolsillo. Sí, en los bolsillos de los pantalones, así es. Está escrito en blanco y negro en el manual del usuario, pero en pequeñas letras. Bueno, bueno, después de contactarlos, los fabricantes no parecen muy preocupados por el SAR. Lástima, porque es complicado llamar con el móvil a dos centímetros de la oreja. Además, algunos usuarios pueden tener circunstancias agravantes. El uso de gafas, por ejemplo. Cuando usamos gafas, pendientes, incluso un collar, estos objetos metálicos actúan como antenas y atraen la radiación y modifican la exposición de la cara. En pocos segundos la tasa de radiación aumenta de 2 a más de 40, eso es malo. Hoy no tenemos una comprensión científica adecuada de esos usos reales, muy diferentes de los usos simulados. Caramba, nunca lo hubiera pensado. ¿Cómo asustaron a Ulis? Pero le sugirieron una forma inteligente de reducir la radiación móvil. Un parche para pegar en su teléfono. Probémoslo en el teléfono de Ulis. Estamos haciendo una llamada que está conectada a esta máquina que simula una antena de transmisión. Entonces es una antena repetidora. Exactamente. Y ese es un sensor que calcula la emisión de mi teléfono. Exactamente. Ahora estamos en más de 600. ¿Significa que es mucho? Sí, sí, es mucho, porque este dispositivo es uno de los que son bastante reveladores. Cuantas más barras de red tenga, menos expuesto estará. Con una o dos barras de red, está mucho más expuesto a la radiación. Cuanto mejor sea la señal, menos radiación obtendrás. Así es. Lo más impresionante es que la diferencia en la tasa de exposición es de 1 a 1.000 entre las mejores y peores condiciones de la red. Con el parche pegado detrás del teléfono, la tasa de exposición cae en picada. Pasamos de cerca de 600 a 150, cuatro veces menos. ¿Significa que mi teléfono recibe cuatro veces menos señal? No, en absoluto. De hecho, se regula mejor la potencia del móvil. Eliminamos la absorción de esas ondas, que son inútiles, para establecer y mantener una buena comunicación. Bastante convincente. O nos engañan o nos preguntamos por qué los fabricantes no reducen la radiación electromagnética. Hay una razón lógica. Mientras la radiación móvil no sea oficialmente peligrosa, no integrarán este dispositivo porque reconocerían precisamente que la radiación es peligrosa. Podrían hacer un marketing inteligente y ofrecer a sus clientes que se diferencien con un producto que los proteja.